Tocando temas que me sensibilizan ante lo que ocurre. Específicamente en nuestro municipio Santo Domingo Oeste, en la zona de los Girasoles. Un hecho que tuvo que ver el pasado domingo, donde dos jovencitos sentados justamente en la acera de su casa fueron sorprendidos por personas totalmente desconocidas que le emprendieron a tiros y allí perdió la vida uno de ellos. Un joven de apenas 25 años de edad, estudiante de término de la, cajera, de la carrera de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, perdió la vida. Y dice a su madre que todavía no sabe por qué su hijo murió. ¿Por qué su hijo murió? Precisamente en el momento en que era conducido hacia el cementerio Cristo Redentor, en el carro fúnebre, iba este acompañado de globos blancos, porque la madre todavía decía, me han llevado mi niño, me han quitado mi niño y no sé por qué lo mataron. La madre lloraba llena de dolor, sumergida en lágrimas y llanto ante lo que tuvo que ver con ver su hijo partir, ya en términos de su carrera de ingeniería, pero como dice toda la comunidad, un joven de bien, un joven estudiante y colaborador. Pierde la vida nuevamente a causa de varios disparos, donde desconocidos se presentan al frente de su casa y le emprenden a tiro. Hecho más que a veces no debemos decir que de la delincuencia común, es por la falta de sensibilidad social que tenemos nosotros los ciudadanos. ¿Qué digo falta de sensibilidad social? Porque no se corresponde que usted, ante cualquier situación, usted tenga que responderle a tiro a otro ciudadano, por cosas a veces muy mínimas. Cosas que materialmente pueden ser repuestas. Según cuentan los vecinos y la madre de este jovencito de 25 años de edad, cuando él estaba sentado en la acera de su casa, al lado de él estaba un jovencito, un vecino de ahí de la zona que le fue a visitar. Pero según explican, cuando él se trasladaba hacia la casa de su amigo, él rozó el vehículo de unas personas. Y esto le cayeron a trata al llegar al lugar donde él se iba a sentar que era con su amiguito de apenas 25 años de edad, estudiante universitario de la carrera de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señores. Este joven perdió la vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque su amigo le rozó un carro a una persona. ¿Cómo puede ser posible que porque un hecho de un vehículo sea rozado, sea rayado, usted tenga que responder de una manera tan cruel y cobarde emprendiéndole a tiro a jóvenes que están totalmente desarmados porque usted entiende que su vehículo no podía ser rozado. La comunidad de los girasoles llora totalmente por la pérdida de este jovencito de apenas 25 años de edad que habían llamado que era un jovencito de bien y de trabajo. No es posible, señores, que porque un vehículo sea rozado haya que responder de esta manera. No es posible que porque un vehículo esté estacionado y otro vehículo le pueda pasar cerca, usted tenga que responder de esta manera, cayéndole atrás ese vehículo, persiguiéndolo. Mire, y usted al llegar a encontrar al propietario del vehículo, usted lo que sea, entrarle a tiro, señores. ¿A dónde está el valor por la vida humana? ¿A dónde está el valor por ese conciudadano, ese dominicano dominicana que igual que usted? Ese ciudadano que es un joven estudiante que perdió la vida, su madre todavía no se repone de ese dolor, de tanto llanto que ha tenido que sufrir. Ese ser es querido que ella concebió un día hasta verlo en estos momentos estudiando para ser profesional y tener que despedirse de él en estos momentos detrás de un carro fúnebre con glóbulos blancos. Óigame con globos blancos porque ella dice me han quitado a mi niño y él no sabe por qué murió. 25 años de edad, estudiante de términos de la carrera de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy ella solamente le queda sufrir el dolor de la pérdida de este ser querido, su hijo que ella concebió. Se encargó de que se preparara y pudiera ser un hombre de bien, como bien lo dice toda la comunidad desconocido por el hecho supuestamente de haber rayado un vehículo, emprenden a tiro contra ellos, señores. Qué lamentable situación, qué lamentable tener nosotros que ver cómo este jovencito con apenas 25 años de edad pierde la vida, señores. Es muy lamentable tener que saber una situación de este tipo, tener que compartirla con todos ustedes, señores. Tener nosotros que ver este hecho, ver cómo ocurre esta situación, ver cómo pasa esto, señores. Un joven de apenas 25 años de edad perdió la vida por el simple hecho de que su compañero, su amigo, había rozado un vehículo. Y los dueños de ese vehículo no tuvieron ni siquiera la delicadeza de ir a hablar y reclamar, sino emprenderle a tiro de manera muy cobarde y que ver. Esta madre llora el dolor y la comunidad de los girasoles siente la pérdida de este joven a mano de estos verdugos por el simple hecho de haber rozado un vehículo. Una vida humana no se compara con el roce de un vehículo, eso no puede ser.